Voy a crear un nuevo proyecto para aplicar el efecto Chrome aquí, ver cómo funciona. Bueno, pues creo un proyecto nuevo con las opciones por defecto que he elegido. Puedo cambiar el tipo de proyecto. Bueno, por defecto este de aquí. Eh, voy a añadir a, eh, un vídeo que tenga... ya lo tengo preparado con un fondo azul y además vamos a ver otros efectos de recorte Mira, aquí tenemos una tablilla azul sobre la que he grabado un vídeo bueno pues voy a poner el vídeo aquí al principio voy a añadir una imagen que es la que aparecerá en el fondo tendrá que durar lo mismo que dura el vídeo eh, y voy a empezar a aplicar efectos Bien, eh, el efecto Chroma Key aparece aquí arriba um, en Alpha Manipulation. Alpha se refiere habitualmente en cualquier programa gráfico al, al canal de transparencia. Bueno, pues tengo aquí el efecto Chroma Key que lo voy a arrastrar directamente hasta mi pista de vídeo. Ahora voy a abrir la vista de propiedades para ver las características de este vídeo. Bien. Eh, lo que voy a hacer es coger en vez del azul que viene aquí o verde que es verde croma que se suele llamar que es un verde chillón, voy a coger la gota, voy a seleccionar una sección azul para que haga un promedio de colores de tal forma que eh, funcione ya directamente el efecto croma bien aquí en la varianza eh, podemos hacer que sea más acentuado o menos acentuado cantidad de azul que coge eh, se puede jugar pues hasta conseguir un efecto óptimo y ya con esto pues el efecto está aplicado directamente eh, desaparece el fondo y es sustituido pues por el fondo que estamos empleando voy a añadir otro efecto para que funcione un poco mejor y así ver alguna cosilla más le crop and transform, and transform. Bueno, pues voy a aplicar este efecto de crop, que es este recorte, para recortar la parte que sobra del, eh, del vídeo. ¿Vale? Por arriba hay una parte que no puedo modificar las opciones de top, izquierda, abajo, bueno, abajo sobra un poquito, aunque no mucho. y derecha, ahí tendríamos, vale, y además puedo aplicar eh, un efecto de position and zoom, en tal forma pues, que la imagen, el vídeo se vea más pequeño, vale, darle un poco más de importancia a la imagen que aparece detrás, respecto al vídeo tendríamos eh, pues el resultado del, del efecto muy bien.